¡San Valentín, Justin! Eh, ¡Señora Pearson! Eh, ¡Lidia! Ah, hablando de San Valentín, me preguntaba si me harías el honor de salir esta... ¡Mamá! ¡El día de San Valentín es mañana! No sé por qué estás tan emocionada. No sé por qué estás tan gruñona. Tienes el amor de tu familia, tus amigos... ...y tal vez incluso el de ese Craig del que he oído tanto. ¡Ay, olvídalo! Es demasiado genial para caer en la trampa de esa fiesta. ¿Pero qué es esto? Se supone que sería un molde con forma de corazón. Estimado cliente, por favor disfrutes un nuevo molde con forma de mamá destructor de la Federación Femenina de Lucha. Bueno, tal vez pueda convertir la capa en alas y hacer un cupido. ¿Tendrás un feliz San Valentín o te sacaré el corazón? ¡Oh, oh, oh! Hablando de eso, ¿dónde está el guardapelo de San Valentín que te di hace unos años? Hace tiempo que no lo veo. Ah, es porque es demasiado valioso. Adiós. ¡Abel! ¡El día de San Valentín es mañana! ¡Rojo para amor, blanco para amistad, amarillo para admirador secreto! ¡Incluso puedes enviarte unos tú misma! ¡Todos lo hacen! Me pregunto quiénes serán mis admiradoras secretas! ¡Necesito el recibo! ¡Hola! ¿Qué hacen? Nada. ¿Qué es eso? Eh, ¿Eh? es este... Es, ¿Es una langosta. ¿No? ¡Mentí! ¿Eh? ¡Ya no soporto vivir así! ¡Nikki, dile la verdad! Ay, es una tarjeta para Stuart que me hizo Milo. ¿Una tarjeta? ¿Tú le pagaste a Milo para que te hiciera una tarjeta para Stuart? Bueno, al menos él sí está haciendo lo indicado. Ay, sigue igual. Ganando dinero por esa tonta fiesta inventada por las compañías de tarjetas para engañarnos. Mi arte no está en venta, Pepper. Ni que solamente me dio el dinero para pagar el material. La pintura no crece en los árboles. Ah, Por primera vez estoy impaciente por entrar a clases. Al menos no tendré que oír otra palabra del día de San Valentín. Corazones, flores, chocolates, amor, adoro el día de San Valentín. Oh. ¡Ritmo! Oh, oh. Cuenta la historia oh, que Claudio oh. el malo reunió soldados oh, a su oh. lado. Lo que dijo los dejó azorados, oh, oh. ya no podrán ser hombres casados. Oh, oh. No los quiero en casa con hijos y mujer, oh, oh. quiero que peleen sin llegar a perder. Oh, Cuando ellos oh. empezaron a llorar y gemir, llegó un sacerdote oh, oh. llamado Valentín. Ramo para Nicky Little! Stuart, pagó más por entrega rápida. ¿Lo ves? Es puro comercio. Toma, tal vez esto te quita el miedo que tienes. ¿Qué es esto? ¿La rosa de lástima? No, gracias. ¡Interferencia! Oh, lamento el inconveniente, pero tenemos que preparar el gimnasio para el baile de San Valentín. A nadie le gusta un salón feo. ¡Esos tontos decorados arruinaron mi golpe perfecto! ¿No podemos jugar soccer? ¡Pearson! ¡Estamos a menos de 10 grados! ¡No haré que todas se congelen porque cierta señorita amargada le teme un poco de papel crepe! ¡Ahora, muévete! Iba a guardar esto para mañana, pero tenía que sacarlos de mi casa antes de caer en la tentación. <risa> Eres linda. <risa> Acertó. Bien hecho. ¡Ay, cómo lo supieron! Di que sí, ja, lo haría, pero no debo hablar con la boca llena. Bésame, besa esto. Ah, ay, Pepper empeora ah. cada año. Es como mis guanetes. ¿Quieres verlo? ¡No! <risa> ¿Tú también quieres, corazón? Supongo que no irás al baile de San Valentín mañana, ¿verdad? Supongo que no tengo que contestar. Pepperán, me preocupas. Eres más intratable que Shelf McLean. ¿Quién dice que soy intratable? ¿Quién? No puedes odiar esta fecha toda tu vida. Y si el odio se introduce como un virus en tus esperanzas y en tus sueños, Nikki, voy a ser una científica ganadora del Nobel. Odiar el día de San Valentín no cambia nada. Espero que tengas razón. Ay, espero que sí. <risa> Peperan, soy así. La la Por favor, oh. mamá destructor es demasiado poderosa. Nunca se rebajará al nivel de Cupido. Tal vez, pero no me rendiré. Voy a hacer el pastel más hermoso del día de San Valentín que hayan visto y también sabroso. Oh, oh, creo que abusé de los dulces. Me iré a recostar. ¿Hola? Pepperan Pearson. Vengo del más allá para advertirte. Ya basta, Milo. No es gracioso. Vengo del más allá para advertirte. ¿Nikki? Oye, dije vengo del más allá. ¿Nikki viene del más allá? <risa> He tomado la forma de tu antigua mentora del mal, Effie Shark. Pero, ¿por qué? Ella representa la actitud despectiva y desdeñosa que tienes hacia el día de San Valentín. Pero no eres Efi. Soy un espíritu. Vengo del más allá para. ¡Sí, eso ya lo entendí! Si no cambias tu actitud. Serás condenada a sufrir un horrible destino. Ajá, claro. No eres un espíritu. Eres el resultado de haber comido 300 dulces y 2 litros de refresco con saborizante. <risa> La soda da más escalofríos que tú. Ay, ¿por qué siempre me tocan los problemáticos? Esta noche serás visitada por tres espíritus. Pon atención a lo que tienen que mostrarte o si no. Sí, sí, lamento ser grosera, pero ni siquiera eres real, así que buenas noches. ¿Qué, qué, qué? qué ya salió correcto a la piscina? está Galleta Cookerstein? ¿Qué rayos estás haciendo aquí? He tomado la forma de tu novio de primer grado porque representa tus sentimientos juveniles de amor, inocencia, bla, bla, bla. ¿Sabes de qué hablo? Es hora de irnos. ¿A dónde? ¿Eh? ¿Ah? ¿Puedo volar? ¡Puedo ¿Ah? volar! <risa> <risa> <risa> ¡Ya basta! No tenemos tiempo. ¿Qué pasa? Esta es mi casa, pero... es diferente. Es el pasado. Oh. Ah, mira, estoy aquí. Ay, ¿por qué nadie me dijo que me deshiciera del moño? Oh. Ah, yo recibí esto hoy de tu parte. Pepe, ¿quieres venir aquí, por favor? ¿Qué ocurre? Es el primer día de San Valentín después del divorcio de mis padres. Yo intenté que volvieran a estar juntos. Cariño, sé que me enviaste esto y firmaste con el nombre de tu padre. ¡No es cierto! Y yo recibí esto de tu mamá. Fue un valiente esfuerzo, hija, pero olvidaste una cosa. Tu madre sí sabe escribir bien su nombre. Y pocas veces uso crayones. ¡El día de San Valentín es para tontos! ¡Cielos! ¡No quiere aceptar el divorcio! Nuestra hija es fuerte. Ya verás, Lidia, el próximo año estará moviendo los talones en el baile escolar. ¿Entiendes, Cookie, No es de sorprender que odie este día. El que tuvieras una mala experiencia no te obliga a rendirte. Bueno, tienes suerte, tienes el amor de tu familia, el de tus amigos... ¿Tú qué sabes? Ni siquiera eres real. Debemos irnos, aún tenemos mucho que ver. Esa niña tiene mucho carácter. ¡Y qué creatividad! Bueno, al menos hicimos una cosa bien. No, eh, ¿Dije una? Bueno, quise decir dos cosas bien ¿Qué está pasando, Cookie? ¿Qué hacemos aquí? Es dos años después, veremos tu progreso ¡Oh, es precioso! He querido un guardapelo así desde que era una niña Pero cuando Jenny nació, las finanzas empeoraron y no lo tuve Pero juré que mi hija tendría uno algún día Oiga, señora, efectivo o tarjeta? ¡No me muestres más! ¡Ya no lo soporto! No tenía gusto para la música. ¿Recuerdas cómo reaccionaste cuando tu madre te dio el guardapelo? No, ¿debería? ¡Feliz día de San Valentín! Tengo un obsequio para ti. Sé lo que sientes por este día, Pepe. Esperaba que esto pudiera animarte. Ah, gracias. Bueno, tú colócatelo durante un tiempo. Podría crecer en ti. Totalmente horrible. Debería. Estos roedores sí saben cantar. ¿Qué fue lo que vi en ti? Eres un niño llamado <risa> Cookie. <risa> <risa> Abrazo del espíritu del día de San Valentín actual. Esta historia continuará. ¿Tú eres el espíritu del San Valentín actual? Vengo con la forma de tu amiga de campamento, Brenda. Represento amor, felicidad, iris, corazones, flores, unicornios, todo lo bueno. Y luego estás tú. Lo que necesitas es cambiar desde el interior. Sonríe, sonríe, sonríe, sonríe. son... ¡Atrás, fantasma! Oh, ¿A dónde vas? ¡Afuera! ¡Ay! <risa> ¡Qué tonta! Solo iremos abajo. ¡A bordo del expreso Brenda! Um, ojalá fuera tú. Tu... Um. Parece que alguien decoró este pastel con la espátula fea. Lo repetiré. Mm, es una causa perdida. No hay forma de que consiga hacerlo bien. Debería darse por vencida. ¡Mi mamá no hará eso! No se dará por vencida al preparar un pastel solo porque no es perfecto. ¿Cómo saberlo? ¡Ni siquiera soy real! ¡Oye! ¡Invadiste mi zona de comodidad! Púdrete. ¡Mira todos esos obsequios del Día de San Valentín! ¿A Chef McLean le gustan estas cosas? Con frecuencia se desea lo que no se puede tener. ¿De qué hablas? ¿Puede entrar ahí y comprar uno con todo el dinero del almuerzo que se robó? No quiere comprar uno, quiere recibir uno. Cada año espera recibir un obsequio, pero jamás lo recibe. ¡Claro que no lo recibe! ¡Es el muchacho más malo de la escuela! Oh, ¡Ahora no parece tan malo! <risa> ¿Nadie le dará un obsequio? Tal vez todos piensan que este día es una fiesta tonta inventada por las compañías de tarjetas. ¡Ay! ¡Volamos! ¡Sí! ¡Volamos! después de todo. No entiendo por qué odia tanto este día. Pensé que este año sería diferente. Trabajé en esto durante meses. Ni siquiera un poema épico inspirado en todas sus aventuras de matemáticas la conmovería. Creo que una escultura suya hecha con tapones de botella tampoco. Ay, no vendrá. Es inútil. Siempre odiará el día de San Valentín y nada cambiará eso. Puedes irte con Stuart si quieres. Estoy deprimida. Vamos a casa. ¡Esperen! ¡Aquí estoy! ¡Amo los poemas épicos y el arte basura! ¡Oh, no! ¡Dejé que mi actitud hace a mis amigos! No son los únicos, mira! ¿Ya llegó? Olvídala, se cree demasiado buena para este día. Cree que es mucho para ti. Tranquila, pronto conocerá otra chica, una que no sea tan deprimente. has tomado ahora, de mi enemiga Alice Kane, del fastidioso Wayne Macabre... Espera, ya sé, eres Bob de Comidas Granero que viene a humillarme. Ah. Escucha, odio arruinar la fiesta, pero ya he visto demasiado. Ah. ¡Oh, muy bien, muy bien! ¡Qué fea noche! Deberíamos estar en casa junto al fuego, bebiendo sidra y comiendo pastel. No me importaría tanto si no fuéramos a ver a la vieja precisamente esta noche. ¡Terminemos con esto! ¿Este es el futuro? ¿Dónde están los platillos voladores? ¿Y todos tienen ese acento? Dicen que es un ¿Sí? genio. Claro, pero un genio que hace sufrir a la gente. Ganó el premio Nobel de Ciencias. Hizo un tanque de pensamiento en el pueblo. Piensa que eso la hará inmortal. Ah, pero eso qué bien le hará. ¿No hay amor en su corazón? ¡Qué tonto! ¡Casi lo olvido! Saca un paquete de la guantera. ¡Oh! ¡Dulce de castaña! ¡Qué delicia! Feliz día de San Valentín! ¡Oh, Reggie! ¡Eres un gran amigo! Mm -hmm. Alimento para Rápido, gato. La señora está de mal humor hoy. ¿Qué te pasó? Me arrojó la comida de nuevo, se los juro. Renunciaría si no necesitara el dinero para el médico de mi esposa. Los riñones biónicos cuestan mucho. ¡Los gatos quieren su comida! Oye, esa siena se parece algo a la abuela ah. ¡Oh! ¡Oh! Banco de Oxígeno de Hazelnut La de Hazelnut. ¡Oh! Esto es para ti. ¡Oh! Está prohibido. ¿Y si ella se entera? No me importa. ¿Una tarjeta de San Valentín? Oh, mm. Es lo más maravilloso que he recibido. ¡Vaya, vaya! ¡Miren a los tórtolos! ¡El gran fósil! ¡Han violado las reglas de la compañía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pasamos mucho tiempo aquí! ¡Nos hace trabajar muchas horas! ¡Era de esperarse que nos enamoráramos! ¡Amor! ¡Todos saben que el amor está prohibido en este edificio! ¡Si quieren seguir trabajando aquí, tendrán que ser modificados para ser como yo! ¡Con un corazón de acero! ¡Jamás! ¿No? ¿No? ¡Entonces veremos uh, qué tan enamorados están cuando se mueran uh, de la en la calle! ¿Pero qué? ¿Mala mujer robot? ¿Quién es? Oh. Tecnologías Pepper and Pearson ¡Es anciana soy yo! ¡Soy una exitosa científica ganadora del Nobel! Seguramente está ahí dentro bailando de alegría. Esa mujer es un monstruo malvado. No seas duro con ella. Tal vez jamás tuvo algo de amor en su vida como nosotros. Tal vez tengas razón. Vamos, bombón. Es hora de cenar. Hay un basurero detrás del chef Wang. ¡Ay, comida china. ¿En qué me convertí? Soy una vieja mala de 500 años. Soy un robot. Por favor, espíritu. Dime, ¿ese es mi futuro seguro? ¿O acaso puedo cambiarlo? ¿Prometo que cambiaré respecto al San Valentín? ¿Prometo llenar mi corazón de amor? ¡Por favor, que este no sea mi futuro! ¡Por favor, no me dejes tener un corazón de acero! ¡Oye! ¡Quita tus garras de mi ropa! ¡La acaban de lavar! ¿Será? Mus, ¿Qué día es hoy? ¿Bromeas? ¡Feliz día de San Valentín! ¡Es día de San Valentín! ¡Sí! ¡Aún tengo tiempo para cambiar de actitud! Oh. ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día de San Valentín para ti, cariño! ¡Oh, dormí después de trabajar en el pastel! Temo que no resultó tan bien como esperaba. ¡Pepi, ¿qué haces? Tengo tiempo antes de la escuela. Cuando terminemos, este pastel estará genial. ¡Feliz Día de San Valentín! ¡Feliz Día de San Valentín a ti, y a ti, y a ti, y a ti! ¡Feliz Día de San Valentín! Amarillo por la amistad. ¿Qué pasa en <ríe> este 14 de febrero sin precedente? Nikki, ¿Eh? la vida puede no ser perfecta, pero depende de nosotros darnos cuenta que siempre hay algo que celebrar. Siempre que tengamos el amor de la familia y los amigos. ¿Quién se atrevió a enviarle un obsequio? ¿Quién? ¿Quién? ¡Los veré en el baile! Creí que blanco era para amistad Tal vez ya no había blancas ah. oh, uh. ¡Soy adorable! ¡Tengo ah. tantos amigos! ¿Hola, papá? Sí, solo quería desearte un feliz día de San Valentín No, ya no creo que sea una fiesta de tontos ¿Quieres un poco de pastel de San Valentín? Ah, oh, ¡Me encantaría yo! ¡Lo siento, señora Pearson! ¡Es demasiado hermoso para comerla! ¡Vamos! Sé que me escribiste un poema épico, Nicky Lo vi con los espíritus ¿Espíritus? ¿No hiciste una escultura mía con tapones? No, no es mi estilo Tal vez con pelusa o salsa ¡Nada! ¡Me lo mostraron! No has estado jugando con fuerzas oscuras del más allá, ¿verdad? ¡Ay, no importa! ¡Estoy feliz por tener el amor de mis dos mejores amigos en este día! Esta canción es para la chica con el crujido fresco. Tú sabes quién es. ¡Gracias, Pepe! ¡Se refiere a...! ¡Shh! ¡Craig habla! ¡Hola! Roja. ¡Hola, Roja! de San Valentín a todos y a cada uno.